el impacto que tiene la violencia intrafamiliar en, en los niños, ¿no? en, en, en las víctimas más vulnerables. Eh, bueno, se ha visto que afecta a todo tipo de, sobre todo, bueno, el 60%, 80% llegan a desarrollar trastorno de estrés postraumático. ¿no? Y hay áreas del desarrollo, como antes también ha comentado usted muy bien, que ya no solo es a nivel físico, eh, psicológico, sino también físico, la mitad tiene más... la tienen el doble de posibilidad de ser diagnosticados de asma en la primera infancia. Además, aparecen muchísimos problemas en el desarrollo. Y como dato también, eh, bueno, a, además de muchos síntomas externalizantes, internalizantes, pero creo que hay un dato que a mí siempre me deja, la verdad que perpleja, y es cómo afecta al sueño. ¿vale? El tema del sueño en los niños es crucial para todo el tema del aprendizaje y la memoria, o sea, es... Es como un tronco fundamental para el desarrollo del niño. Bueno, pues ha visto que el porcentaje de minutos no dormidos en niños en esos ambientes es proporcional a la escalada de conflicto entre los progenitores. Yo creo que son datos que merece la pena eh, resaltar por lo que conllevan. ¿no? Y luego, por supuesto, pues afecta también a muchísima patología, eh, muchísima patología física, ¿no? con muchos más problemas de, de obesidad, de muchas somatizaciones que por eso muchas veces también queda todavía más enmascarado